Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Les voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro les va a encantar. Ángulos interiores, exteriores y centrales de polígonos regulares. Antes de comenzar recordemos unos conceptos básicos. Aquí tengo un polígono regular. El ángulo interior de un polígono regular es el ángulo formado por dos lados consecutivos que forman el vértice en este caso este es un lado y este es el otro donde se unen es el vértice ¿Mm? entonces este es el ángulo ¿cuántos ángulos tiene un polígono? pues es la misma cantidad de lados o la misma cantidad de vértices ¿Mm? todos son los, los, los ángulos el ángulo exterior de un polígono regular es el ángulo formado por un lado del polígono y la prolongación del lado adyacente. En este caso, este es el, el, el lado del polígono y este es el lado adyacente que lo prolongamos. Y aquí forma un ángulo. Ese es el ángulo exterior. ¿Cuántos ángulos exteriores tiene? Pues La misma cantidad de ángulos que tenga el polígono o la misma cantidad de vértices. El ángulo central de un polígono regular está formado por dos segmentos que unen el centro del polígono con dos vértices consecutivos del mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el centro del polígono y vamos a trazar dos segmentos a diferente vértice del polígono. Entonces, aquí este es el ángulo central. ¿Cuántos ángulos tiene? ¿Cuántos ángulos centrales tiene el polígono? Pues la misma cantidad de vértices o la misma cantidad de lados. ¿No? Y así trazamos. Y este es otro ángulo central, otro ángulo central, otro ángulo y otro ángulo central. Si se dan cuenta, todos los ángulos centrales del polígono forman una circunferencia. Veamos el primer ejemplo de ángulos internos, externos y centrales de polígonos regulares. Aquí tengo cuatro polígonos, un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono y un hexágono, en los cuales vamos a calcular o a encontrar los ángulos interiores, los ángulos exteriores y el ángulo central. Pero vamos a empezar con el triángulo. El triángulo tiene número de lados 3 1 2 y 3 sus ángulos interiores los vamos a encontrar eh, con la siguiente representación general entonces vamos a poner n, que es el número de lados menos 2 que lo multiplicamos por 180 y lo dividimos entre n bueno, ahora vamos a sustituir los valores en este caso va a ser N va a ser 3 menos 2 por 180 entre 3 3 menos 2 nos da 1 1 por 180 entre 3 y esto es igual a 180 entre 3 y haciendo la división de 183, nos da un valor de 60 grados por ángulo. Y entonces en este, el ángulo interno de este, este y este, valen o tienen la medida de 160 grados. Bueno, ahora vamos a pasar a, eh, con el ángulo exterior. El ángulo exterior es la prolongación del, del lado adyacente. Por ejemplo, si vamos a sacarlo de este lado, el ángulo adyacente es este. ¿sí? Y lo hacemos también con una, una representación general, que es 180 menos el ángulo que acabamos de encontrar, el ángulo interior. En este caso es 180. Menos 60. Y esto es igual a 120 grados. Esto es el ángulo exterior. Entonces tenemos que aquí que este ángulo. equivale vale 120 grados. El de acá vale 60. ¿Sí? 60 grados. ¿Cuántos ángulos exteriores te tenemos? Pues, los mismos que vértices o los mismos ángulos que se tenga este es el lado y su lado adyacente es este y aquí tenemos otro ángulo exterior y también en este caso este es el, el lado eh, adyacente, el de este lado y aquí lo podemos hacer o al revés este es el lado adyacente y calculamos este ángulo y cada uno de esos ángulos exteriores mide 120 y los ángulos internos miden 60 Bueno, de una vez le ponemos aquí 60 grados, 60 grados. Y el último es el ángulo central. El ángulo central es: tomamos el centro del polígono y trazamos una diagonal a un vértice y otra diagonal al vértice consecutivo. Este es el ángulo central. ¿Cuántos ángulos centrales tiene cada polígono? La misma cantidad de vértices o la misma cantidad de ángulos. En este caso aquí ya está el primero, este es el segundo y este es el tercero. Si se dan cuenta se forma una circunferencia. ¿No? Bueno, entonces para calcular el ángulo central va a ser igual a 360 grados, que es esta circunferencia, entre n. n es el número de lados. Entonces tenemos que 360 entre 3 y esto es igual a 120 grados, lo que mide cada uno de estos ángulos centrales: 120 y 120 el de acá y 120 el de acá. ¿Sí? Sumado los tres ángulos centrales, nos da 360 grados. Bueno, ahora va, pasamos con el cuadrilátero. Usamos la misma eh, representación general. Entonces tenemos que el cuadrilátero es también n-2, menos su representación general para encontrar el valor del ángulo interior entre n. Entonces vamos a sustituir los valores n vale 4, que es el cuadrilátero, porque tiene cuatro lados. Entonces tenemos 4-2 menos por 180 entre n. 4. 4 menos 2 es 2 por 180 entre 4. 2 por 180 me da 360 entre 4. Y esto nos da como resultado 90 grados. Entonces esto significa que el ángulo interior del cuadrilátero todos los ángulos interiores del cuadrilátero miden 90 grados ¿Sí? y tiene cuatro ángulos interiores y tiene también cuatro lados y cuatro vértices ahora vamos a pasar al ángulo exterior el ángulo exterior eh, tomamos un Segmento y prolongamos el otro. ¿Sí? Este es el ángulo exterior. ¿Cuánto mide el ángulo exterior? Bueno, va a ser 180 menos el ángulo interior. Si se dan cuenta, de aquí hacia acá, esto suma 180. Por eso tenemos 180 menos esta parte de acá, que es este ángulo. Entonces, esto es igual a 180 menos. 90 y esto es igual a 90 grados bueno entonces tenemos que esto mide 90 grados y el otro ángulo exterior también mide 90 grados y el otro ángulo exterior mide 90 grados y así sucesivamente todos los ángulos exteriores ...del cuadrilátero mire 90 grados. Y al último vamos a calcular el ángulo central. El ángulo central también lo hacemos de este la representación general. Entonces son 360 entre n. Entonces ponemos el centro del cuadrilátero... ...y trazamos un segmento a cada uno de los vértices. Entonces este ángulo es el ángulo central... ¿Cuántos ángulos centrales tiene? Tiene 4. ¿sí? Y también forma una circunferencia. Entonces, por lo tanto, para encontrar el valor de uno de estos ángulos tenemos que dividir entre 4, que es el número de lados. Y esto es igual a 90. ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, el ángulo central es el mismo valor que el ángulo exterior. Si observan aquí en el triángulo son 120 y 120. En el cuadrilátero también el ángulo exterior es 90 grados y el ángulo central 90 grados. Entonces estos dos tienen el mismo valor. Pasemos al pentágono. El pentágono tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces para calcular o para encontrar el ángulo interior del pentágono. Utilizamos la representación general, que ya sabemos que es n menos 2 por 180. Entre n. Esto va a ser igual a que... Bueno, nomás subimos n. N vale 5 porque es el pentágono. Entonces tenemos 5 menos 2 por 180. Y esto es... Entre 5. 5 menos 2 es 3. Entonces tenemos 3 por 180 entre 5. 3 por 180 son 540. 540 entre 5. Y 540 entre 5 me da 108 grados. ¿Sí? Es el resultado. Bueno, entonces aquí tenemos el primer ángulo interior el segundo, el tercero cuatro y cinco, quinto ángulo interior entonces cada uno de ellos vale 108 grados 108 grados ¿Mm? ahora vamos a pasar a encontrar el ángulo exterior el ángulo exterior también utilizamos la representación general de 180 menos el ángulo interior en este caso si tomamos este segmento, este, este lado y este lado adyacente prolongamos uno de los dos lados, vamos a prolongar este de acá entonces tenemos que este es el ángulo exterior, este es el ángulo exterior entonces ¿cuánto vale ese ángulo? va a medir 180 Menos el ángulo interior, que es 108. Haciendo la resta, son 72 grados, que mide el ángulo exterior. ¿Cuántos grados, cuántos ángulos exteriores tiene? Pues la misma cantidad de vértices. Este también mide 72 grados. Y este también mide... 72 grados este de aquí también mide 72 grados y este de acá también mide 72 grados entonces ¿cuántos ángulos ustedes tiene el polígono? la misma cantidad de vértices o la misma cantidad de ángulos o la misma cantidad de lados pasamos ahora al ángulo central el ángulo central eh, Va a ser igual a 360 grados entre n. Esa es la representación general. Bueno, ponemos el centro del, del polígono. Trazamos un segmento a un vértice y otro segmento al otro vértice. Al otro segmento eh, consecutivo. Este es el ángulo central. ¿Cuántos ángulos centrales tiene? La misma cantidad de vértices o la misma cantidad de lados, o la misma cantidad de ángulos. Entonces aquí tenemos el otro ángulo, el otro ángulo, el otro y el último ángulo. Si observan, se forma una circunferencia de todos los ángulos centrales. Entonces, por lo tanto, para saber cuánto vale cada uno de ellos, tenemos que dividir 360 entre el número de lados. En este caso es 360 entre 5. Y va a ser igual a 72 grados. ¿sí? Entonces cada uno de estos vale 72 grados. ¿sí? El, el último polígono que tenemos es el hexágono, tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para calcular o encontrar los ángulos interiores utilizamos la representación general que es n menos 2 por 180 entre n donde n es el número de lados y vamos a sustituir n por el número de lados n es 6 menos 2 por 180 entre 6 entonces 6 menos 2 es igual a 4 4 por 180 entre 6 4 por 180 me da 720 720 entre 6 y esto es igual a 120 grados entonces tenemos que este ángulo este otro ángulo y todos los ángulos del polígono del hexágono mide 120 grados todos los ángulos miden 120 grados y la suma de los ángulos internos mide 720 bueno ahora vamos a encontrar el ángulo exterior el ángulo exterior utilizamos también la representación general que es 180 menos el ángulo interior este es el ángulo que acabamos de encontrar bueno, entonces, ¿cuál es el ángulo exterior? Bueno, si este es el, el segmento y este es el otro lado que al lado adyacente, pues lo prolongamos y este es el ángulo exterior. ¿Mm? Si ustedes observan de aquí hacia acá, debe medir 180. Pues, si ustedes ya se dieron cuenta, van a saber cuál es el resultado antes de hacer las operaciones. Entonces, tenemos 180 menos el ángulo interior que es 120 entonces tenemos como resultado 60 grados del ángulo exterior ¿cuántos ángulos exteriores vamos a tener? Pues vamos a tener la misma cantidad de vértices o la misma cantidad de lados o la misma cantidad de ángulos ¿sí? Cada uno de estos mide lo mismo, 60 grados. ¿eh? Y ahora ya nomás vamos a calcular el ángulo central. El ángulo central, también utilizamos nuestra representación general, que es 360 grados entre n. n es el número de lados. Bueno, aquí tenemos el centro del polígono y trazamos un segmento a un vértice y otra otro segmento al otro vértice consecutivo este es el ángulo central entonces trazamos otro segmento al otro vértice y así sucesivamente hasta que terminamos todos de aquí este es el otro ángulo central el otro ángulo central el otro ángulo central y así hasta terminar con los seis ángulos del hexágono entonces también se forma una circunferencia, por lo tanto para saber cuánto vale cada uno de estos debemos dividir entre el número de lados. Entonces tenemos 360 grados entre 6. Y esto es igual a 60 grados. Si ustedes observan, también nos da el mismo resultado. Este ángulo exterior y el ángulo central tienen el mismo valor. Eh, les dejo unos ejercicios para que practiquen si tienen alguna duda Déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.